Señores, ustedes recuerdan que nosotros hablamos aquí de la comunicadora, Carol Brito, que quiso humillar a su compañera, eh, ya lo hablamos ese tema en días pasados, ayer. ayer, y proponen declararla no grata en Montecristi, Villalona. Y bueno, un gran, Una gran indignación se ha desatado en el, por... Carol Brito, que nosotros ayer hablamos, primer programa nacional que habló de este tema. Carol Brito, com, eh, como recordamos ayer, pues, aparte de humillar a la gente, a Vitali Sánchez, pues, habló mal de la jo, eh, eh, habló mal de Montecristi. Y las redes sociales han arremetido contra eh, Vera Carolina Brito, tras sus recientes declaraciones donde asegura que no va a la provincia Montecristi porque no va a rastrear sus pronunciamientos hacia Montecristi, la provincia fronteriza donde se busca que esa zona del país se convierta en polo turístico e industrial, ha generado que los montecristeños, funcionarios y varios influenciadores en las plataformas sociales reaccionaran en rechazo a dichos comentarios negativos. Ahí vemos eh, a Carlos Brito que como que trató como de, no sé si era burlándose o, eh, o enfriándose con la gente de Montecristi, eh, publicando algunas cosas en su... Eh, en, su, en sus historias pero pues en Instagram Muy activa la gente, pues buscando imágenes eh, Declarando a la persona no grata que debe pedir disculpas Y etcétera, etcétera Incluso por ahí tenemos eh, a un post que puso Un periodista del de, el diario Bueno, primero vamos con esto, miren esto Esto fue Sandra Berrocal Sandra Berrocal se explayó en las redes Le dijo que es una pichona de megadiva entre otras cosas. Y el periodista amigo de eh, Más VIP, del, el, el medio Más VIP, pues eh, dice que está de acuerdo en que sea declarada persona no grata. Eh, lo, lo pueden poner por ahí, el, la siguiente imagen. Entonces, pues, él es de Manzanillo y se sintió ofendido, eh, porque entiende que eh, a Caro Brito le faltó al respeto. Y también, entre otras figuras que se han sumado, han sido Yelida Mejía, eh, eh, la joven Amelia Alcántara y la propia Sandra Berrocal, quienes arremetieron contra Caro Brito. Vamos a ver. Oh, ¡My God! Ay, ¡Mi madre! Dios. Mira, to, estoy totalmente de acuerdo tanto con la, la opinión de Amelia, pero más con la opinión de Yelida porque realmente eh, ese espacio que ellos tienen donde hablan de farándola de variedades no es para tu reserva al público lo que tú haces o lo que dejes de hacer, porque ese no es el punto. De igual manera, eh, la forma en la que ella reaccionó y le quise decir a, a Vitali de que ella puede más, que ya no le interesa, que puede ser que Vitali se crea esto, esto y lo no otro en la red y no es así, queda muy mal visto de Caro. Realmente yo estaba errada, yo no yo no sabía que ella no era de aquí, yo pensaba que ella era de aquí, pero ya era mucho más aclararon de que ella no es de aquí, de Dominicana. Y realmente quedó en la fea diciendo de que tanto pues ser montecristi como otro pueblo que para ella sea rastrear o sea una porquería o no tenga los estándares que ella dice en los cuales ella tiene que estar. Eh, hay muchísimos famosos. Personajes eh, de renombre que vienen a la República Dominicana, que se quedan en muchísimos pueblos, que no necesariamente tienen que ser Punta Cana, Capcana, que la romana, que de campo, que esto, que lo otro, en donde ellos aprecian, porque eso es lo que destaca la República Dominicana, lo que es la naturaleza, lo que es las cosas que, la cultura, lo que nos identifica a nosotros como dominicanos, y que ella venga a aparentar una cosa a lo cual ella no es, que ella me lo dese más caro, da pena, más de ella como mujer. Dirigiéndose de esa manera hacia otra Dejándolo dicho, como que yo tengo más que tú Yo tú lo otro, eso no es para mí Yo estoy por encima de aquello quien Cuando hay gente que está mucho por encima de ella El triple, el cuadruple En donde no se ya dejan llevar de las vanidades Y como mencionaba eh, eh, Yelida Montecristo es un pueblo precioso tiene muchísimas características, la gente eh, que sabe valorar de lo que una cultura va y muchas veces no solamente para la zona turística, sino para conocer cómo es, cómo se desarrolla los pequeños pueblitos, las pequeñas cositas. En las redes sociales te entra de cosas que tú ni sabes que son aquí, porque la gente se detiene a verlo. Cuando tú visitas un pueblo o un país, sé para tu ver su cultura, para tú conocer, para tu desarrollarte, para tú saber en qué es bueno y todo eso, no para criticar, porque ella no es fundadora de Montecristi, ella no es encargada del Ministerio de Cultura ni de nada de para allá, ni turístico, para estar diciendo lo que le falta y lo que tiene Montecristi. Sí. Absolutamente nada. Para mí, para mí es gratificante que Montecristi la declaren allá como no grata, porque lo es, no grata. Ella no tiene ni voz ni voto para cualificar un pueblo, una persona, una ciudad de si es o no tiene. Para ahí estar o quedarse ahí, porque a Montecristi no le falta tu presencia y creo que tampoco la van a necesitar. Bueno, bueno. bueno, si hay alguien de Montecristi que nos está viendo, que nos llame a los 9725-0505. Una falta de respeto de parte de Caro Brito. Señores, tienen que conocer la historia. Montecristi, fundado por Nicolás Diobando, usted ha escuchado en esa avenida. Uh -huh. Ese señor fue que fundó a Montecristi Monte en el 1506. Calcula. O sea, montecristo es una ciudad demasiada histórica. O sea, fue una de las primeras ciudades que tiene nuestro país. ¿Cuánto tiene San Francisco? Doscientos y pico de años. Imagínate Montecristi, que tiene más de 500 años ya Montecristi. Para nada más tú y enfocarte en, la, en, la, en los placeres que te puede brindar el turismo y ese tipo de cosas. En Montecristi, en Montecristi hay demasiada historia, aparte de la gente buena que hay allá. Y todas las cosas, toda. La cosa, toda eh, Todas las la, la, la, la cosas naturales que hay, la, la flora, sal, la fauna. La sí, tú sabes que allá se produce mucha sal, ese tipo de cosas. O sea, esa esa muchacha que yo sé que ya no es de aquí eh, y lamentablemente pone su huevo eh, hablando sin, sin porque son gente que se enfocan en nada más en ir a, a, a X sitio. Wow, porque la que es una villa, entonces tú no, tú no te enfocas ahí a conocer el origen de esa ciudad, lo que hay. ¿Me entiendes? ¿Qué casa tiene 500 años ya que tú puedes ir a ver? Bárbaro, una casa de 500 años que tú miras la madera y dices, diantre. ¿Me entiendes? Aquí tuvo a esta gente de colonia, esa gente historia, cosas. Y cuando ven a esa gente por falta de conocimiento y por falta de, de cultura, no le interesa ese tipo de cosas. Lo que le interesa está jodiendo en Villibar. Tenemos una llamada. ¿Me Hello, buenas. Saludos. Sí, sí, buenas tardes. Buenas sí. tardes. El grado de desarrollo de una persona y de una ciudad que mire por su grado de educación y da pena cuando uno ve estas comunicadoras, que es lo único que tiene que poner en la palestra, cosas tan desagradables. Papá Tarimo lo dijo ayer, lo que te hace feliz a ti no es lo que me hace feliz a mí. Hay personas que les gusta un turismo de una forma, a otros les gustan otra. Montecristo es una ciudad de gente buena, laboriosa, que tiene una de las playas más lindas que hay, que se llama El Borro. Y tiene un paisaje eh, precioso y muchas cosas que ver. Ella lo que tiene que presumir es su vida y estas cosas, porque esas son cosas banales, que no reflejan lo que es tu persona. Y además de lo que dije, deportivamente hablando, Puerto eh, Montecristi es la ciudad donde... Nació Osvaldo Virgil, el primer dominicano que jugó Otro en la de Liga. Y en la Sierra de Juan Marichal, el primer dominicano exaltado al Salón de la Fama de los Estados Unidos. Para que ella sepa de qué está hablando. Muchísimas gracias. Gracias. Muchos no, datos, muchos datos mucho dato históricos, señora claro. de la ciudad. No, eh, No me gusta mucho abundar en este tema porque le, nosotros estamos dando vida a ella. Sí. Realmente sí. Porque la conoce poca gente, siendo extranjera, lo primero que debe ser un extranjero es limitarse a denigrar la tierra que está pisando. Eso es lo primero. Cuál es la mía, Jason. caro Brito se le fue la mano, se le fue el ego. Vemos que no todo el extranjero que llega aquí llega con su buen pie, o sea, con su buen deseo, porque la forma que ella se expresó es de que no quiere saber de muchas cosas de aquí. Porque Montecristi, yo que he ido, que fui a una vez a jugar pelota, uh -huh. son personas muy amables, muy humildes. Y es uno de los pueblos que tiene más historia de la República Dominicana. 500 años de antigüedad. Tiene sus playas bonitísimas, la gente te acoge bien. Entonces, si a ti no te gusta una cosa, no quiere decir que para el otro es malo. Claro. Y yo te apuesto a ti que ella no ha ido a Montecristi. Ella no ha ido a Montecristi. Ella porque quizás tiene un esposo que tiene dinero. Lo que se ha equivocado aquí en las redes sociales, que las redes sociales que ha puesto la gente loca, es que su vida personal le importe a alguien más. Las redes sociales usted debe utilizarle para informar o para eh, quitar el estrés a la gente con algún tipo de talento que usted tenga. Pero Carol Brito, que se ve bien, que tiene un cuerpecito hecho, y por eso le dan la cabeza, porque no tiene ningún tipo de talento. Porque si tiene un chingo de talento, ya se le fue con, con este huevo que ella puso. Entonces debemos eh, saber a quién empleamos, a quién le damos la oportunidad de un micrófono, para que no cometa este tipo de errores. Esta muchacha que es extranjera, ¿dónde es que ella venezolana? Colombiana. Colombiana, Creo los colombianos bien. que son tan buenos, sí. eh, que son gente amable. Sí. Nice. Y veo que esta muchacha por querer ganar dos puntitos, que ella gasta 10 mil dólares, pues usted le debe dar vergüenza. Si usted pone a gastar 10 mil dólares, que usted no lo está haciendo, los 10 mil dólares, pues yo te apuesto que mensual ya no hace 10 mil dólares. tú estás loco y a dónde. ¿Me entiendes? Eso no es un lujo. Aquí hay gente que gana hasta millones de dólares y no lo sabe nadie. Ya lo sabe. Es que para usted ser feliz no tiene que todo el mundo saberlo. Alardeando no con lo de otro. Cuando viene si a ver ella, la, la muchacha del lado, ¿cómo es que llama? Pitali. Pitali es más feliz que ella y no tiene ni uno cuando viene a ver. Cuando viene a ver el productor de ese programa, no tiene medio peso y es más feliz que ella. Entonces debemos educar. lo que yo digo, las mujeres ahora están muy. Alguna mujer está muy pasada, muy, muy. muy se le ve como muy, uh -huh. que quieren sobresalir demasiado. Eso al es igual que, el, el, que la mujer que anda de nua para mí. Usted tiene usted debe de guardar algo de privacidad para aquel que esté interesado en usted. Pudor. Uh -huh. Claro, que usted le quite la ropa y usted hay un tatuaje bonito por ahí, wow, y se sorprenda. Wow, pero yo no sabía que usted tenía ese tatuaje. Ay, yo no sabía que usted tenía ese vellito por ahí. Una mujer que anda de nube, ¿qué es lo que usted le va a buscar? ¿Apaga el bombillo a todas? ¿Se entiende? Entonces, ya allá, al ella expresarse así, ya por ahí tiene el de, denominador uh -huh. de quién es ella. Hasta una marca que quiera eh, patrocinar ese programa, ya, que, pues, ¿sabes no, ¿qué no. va a hacer? Que no la va a patrocinar. No, ya, ella. ¿no? Ah, no, ya, con, hay una persona que y con el dominicano no se juega. No, no, no se puede jugar. Bueno. Hello, buenas. Bueno. Sí a su orden. Papá tarima, pero tú no puedes hablar de privacidad porque tú no tienes que sacar a reducir que caro tiene el culo hecho. Dime, mi amor, tú también estás sacando cosas que no tienes que sacar, Lara, revisa, mi amor. Pero joven, ella ella lo recibe, ponga ella la foto. Ella está hecho, ella está hecha. la foto. ¿Qué más quiere que le ponga hecha? Tiene hecha la boca, la pupila la ¿Qué, hecha? Esté tiene hecha. ¿Qué está exhibiendo ella, ella No, no ponga la foto de atrás para educar a la televidente. ¿Qué está exhibiendo ella ahí? ¿Cuál es el talento que ella exhibe? El físico. Mírelo ahí, su físico. Porque ella no está sentada ahí por su talento. ¿Qué talento tiene, Carolina? Ella no tiene ningún tipo de talento. No tiene ningún tipo de talento. Ella está sentada ahí por cómo ella se ve. Y usted sabe, más que nada, la que llamó. Que aquí hay muchísimas mujeres que están en televisión. ¿Por qué? Por su figura. Físico. Por su, su físico. físico. No es como antes, una soy la luna, que era capacitada, eh, eh, Nuria Piera, Piera. Eh, Yana Tavares, que son personas, Maracela, que claro. son personas pulcras, inteligentes, profesionales. Ahora no. Mujeres. Ahora las que sientan es por pues, como usted se vea. Mujeres pláticas. Entonces no le moleste a usted, joven. Que yo me exprese de esa manera porque eso es lo que ella está vendiendo. ¿Qué vende? Que propóngamela ahí, por favor, a la producción. Para que ella vea, busquen la foto de Caro Brito, lo que ella vende. Ese es el talento que ella está vendiendo. Entonces, puede molestar el televidente porque yo me refiero así sobre ella, porque eso es lo que ella está vendiendo. ¿O qué talento, explícame tú, Camila, tiene Caro Brito que podemos destacar aquí? No tiene no ningún tiene. talento. Ese muchacho no sabe de cultura general ni nada. Ese muchacho es lo que se para hablar ahí de eso mismo, de que esos tiempos pasaron, de usted está fronteando Entonces, a la dama que llamó. Esos tiempos pasaron. Debe nutrirse bien para usted que es sana de bolsillo Aquí en el aire tiene que fajarse bien. Aquí hay mucha gente sana de bolsillos, Néstor. No, estos no son los tiempos de no. tú estás fronteando a la gente con vaina, con 10 no, mil no, dólares. No, no, porque Dios no, mío. Eh, los 10 mil dólares, son, no es nada, porque Pero eso, eh, es, eso habló por ella misma. sino que usted no conoce una parte de donde usted está viviendo, que es República Dominicana, entonces usted no puede expresarse así. Y tan importante como ese pueblo, un pueblo histórico, ¿Te 500 años, Colón estaba vivo cuando ese pueblo se fundó. Esa foto es pública a la dama que llamó. ¿Qué vamos a expresarnos de esa dama? Esa mujer está hecha por todos los lados. Mire el talento que ella está. Póngalo ahí, hágame favor. A la dama que llamó. Mire el talento que ella tiene ahí. Vea, vamos a seguir. Mire el talento. Y no está mal. No, eso no está mal. Pero usted, ¿cómo, cómo yo le encontro a usted ese bombe que ella tiene? ¿No tengo que hablar de eso? Mire. Entonces, dama, para usted llamar a este programa, debe darle página para los lados. ¿Usted entiende? Porque que aquí usted no puede venir. Yo no voy a aceptar nunca que Camila aquí denigre un pueblo. O, o que ellos, yo, claro que fulano que son todos, no, mentira. No, somos porque, dominicanos. Para allá somos se va a hacer tal cosa? ¿Cómo somos dominicanos. dominicanos. ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Van ustedes? La gente, la como tú dices, cada quien disfruta claro, su, su manera. A su, mí su, su, yo disfruto, me gusta ya los sitios históricos. Yo disfruto mirando, claro. como te dije, una casa antigua, diablo, qué bacano. ¿Entiendes? Yo, yo no disfruto. Eso de que tú lo disfrutas pero porque a mí no me gusta eso, yo no puedo decir. Esa casa es una porquería porque no es así. No, no es así. Entonces, debemos educarnos. Sí. tú entiendes? Debe... Mire qué foto. Ve la foto escolar ahí de ella. <risa> Esa es la foto escolar que ella tiene a la dama que llamó. Si quiere, vuelva a llamar. Para que usted vea la foto escolar que ella... Esa es la del pasaporte, la que ella tiene. emocionó, Jorge Luis. ¿Eh? <risa> y entonces, tú no me puedo poner bravo porque yo hable de lo que ella muestra. Porque eso es lo que ella quiere. No tiene talento, Carolito, no tiene ningún tipo de talento. Tiene talento, que aparte de aparte su cuerpo, de recibir tiene, su cuerpo que, tiene que desarrollarlo y explotarlo. Y porque explotarlo porque si, entonces, para que la gente... Ah, no, espérate, si lo tiene, no lo he explotado. Por, no, algo, no, por, por algo no, ya no, lo dice, porque fulana... ¡Ay, mírala ahí! Realmente. El quinto año. Realmente, Caro Brito, nada de lo que hable tiene base ni fundamento. Caro Brito lo que para hablando de eso, de la, de, de, de, del chapeo. Del chapeo. Y eso eso, eso, que, eso, no. eso no aporta nada. Eh, eh, no. o sea, no Use los medios nada. para informar de tal manera. ¡Ay, ver <risa> Dios mío, vamos a dar <risa> una <risa> pausa <risa> y retornamos. Gracias a Dios que tú se